Practiquemos un poco. ¿Te animas a escribir un programa PHP que emita los números naturales cuya suma no supera los 50? Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Para este ejercicio elegí usar el PHP tester, como para variar un poco. Eh, este por ahí te suena es muy parecido a uno que habíamos hecho en el módulo anterior de la pérdida de algoritmos. Pero bueno, bueno volvemos a ver. Lo que tenemos que hacer es un programa que emita los números naturales cuya suma no supera los 50. Con lo cual, lo primero que vamos a necesitar es alguna variable en la cual poder ir guardando cuánto venimos sumando. Después entonces lo que necesitamos ver es, mientras esta suma no supere los 50, vamos a hacer algo que ahora vamos a ver. Entonces vamos a escribir, mientras la suma sea menor que 50, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente es decir suma es igual a suma, más y bueno, acá tenemos un problema más que cosa bueno, vamos a necesitar una variable más para ir llevando el número natural que tenemos que, que sumar entonces voy a crear una variable nueva en la que le voy a llamar num, y voy a decir que suma es igual a suma más num pero qué pasa, si la variable num no cambia, siempre voy a estar sumando 1 que la verdad que no es la idea entonces lo que voy a hacer es incrementar el contenido de la variable num también. De ese modo en la primera repetición voy a sumar el 1, en la segunda voy a sumar el 2, después el 3 y así sucesivamente. Y por último lo que voy a hacer es emitir ese número, que es lo que me interesa, ver cuáles son los números naturales que suman menos de 50. Entonces vamos a ejecutarlo Acá están los números, podemos tal vez hacer algo un poco mejor, como para eh, que se vea, se vea mejor, vamos a ponerle un espacio en el medio y ahí se ven un poco mejor los números.